Hoy os vamos a presentar una silla, novedad 2022, que os va a sorprender. Os hablamos de la nueva silla de la marca Can modelo Compass 2.0. Como veis, es una silla de paseo, pero parece una maleta. Eso sí, nuestra espalda lo va a agradecer, ya que incorpora un práctico trulli que cuando tengamos la silla plegada podremos fácilmente arrastrar. Esto viene muy bien para transportes públicos y si nos tenemos que mover... Eh, ...por sitios estrechos y tal, ya que es como una maletita... ...luego además, otra característica sorprendente de esta silla, entre otras... ...ahora veréis el vídeo... ...es que la apertura es muy sencilla... ...que es una silla muy generosa y, oh sorpresa... ...en la parte de la cesta... ...nos vamos a encontrar... ...un bolsillo, del cual sale... ...un práctico cortavientos, a modo neopreno... ...para proteger del frío y hacer que el coche sea más confortable en los días de invierno. Incluso protege a nuestro bebé, junto con la capota, de las radiaciones ultravioletas. Ya no tendría las piernas dándole el sol. Es una curiosidad que incluye esta silla que prácticamente ninguna silla del mercado incorpora. Buenas tardes, amigos. La marca italiana CAMP nos ofrece una silla espectacular. Es la nueva silla COMPASS 2.0. Y lo de 2.0 le viene que al pelo, porque es una silla bastante mejorada respecto a la versión anterior. Por ejemplo, la versión anterior, la parte delantera, incluía dos ruedas. Ahora son una solamente, pero eso sí, con sistema de cojinete y amortiguación mejorada. Luego, la parte trasera también tiene amortiguación, como podéis observar. Y la capota es muy extensa y con protección XXL. Además, incorporar una cremallera, si no queremos llevarla... ...tan extendida, con un marco que le da un toque muy bonito... ...la capota se puede recoger y una de las cosas que también podréis observar... ...es que es una silla extremadamente larga... ...es una de las sillas más largas de su categoría... ...incluye barra apoya brazos ...que se puede extraer parcial o totalmente... ...y el reposapiés, ahora podréis observar que se regula... ...la silla salta desde el nacimiento hasta 22 kilogramos ...ya que queda totalmente horizontal... ...y la podemos plegar con la capota y con la barra incluida... La cesta tiene como dos tamaños, o más recogido o más largo, y se puede plegar muy fácilmente, tocando aquí un sistema con doble, con una palanca que desplazamos y un botón, con doble sistema de seguridad. Cuando se plega se queda enganchada, y en este caso aquí detrás incluye un clip, porque la, la silla que soporta 22 kilos tiene un respaldo sobre extendido que podemos recoger, y eso es lo que ocupa en el maletero, perfectamente podemos llevarla en cualquier transporte público, en avión, y sin ningún problema, prácticamente luego quitamos este seguro, abrimos la silla y ya la tenemos montada, es un sistema muy, muy sencillo y fácil, hay diferentes combinaciones de color para este 2022 y es una silla excepcional. Otro detalle, cuando lo declinamos del todo, de la parte de atrás, dándole con el sistema de cinta múltiples multiposiciones, podéis observar que aquí lleva como una cremallera, esta cremallera si se recoge, que va con un velcro, permite que haya una mejor ventilación en la silla. Y además, otro detalle a reseñar es que en los laterales también incluye un velcro y esto también lo podemos recoger, con lo cual tendríamos una silla totalmente ventilada y fresquita para el verano. Una de las mejores en su categoría en este sentido.